Señoría, eh, Gracias, señor presidente. Eh, señor ministro, en mi ciudad, Irún, fronteriza con Endaya, son 100 personas las que generalmente son acogidas y atendidas por el ayuntamiento y, fundamentalmente, por una red social ciudadana muy potente, cerca de 200 personas que no hacen distingos entre quienes portan o no documento de expulsión por haber entrado de manera diferente en España. Y algo que empieza mal suele continuar mal, y así hemos constatado devoluciones de migrantes en la frontera hispano-francesa sin seguir procedimiento alguno, devoluciones en caliente dentro de suelo comunitario. Los controles de la gendarmería son sistemáticos, y en muchas ocasiones después de identificar a los migrantes los montan directamente en unas furgonetas sin indicativos y los devuelven a España sin pasar por las autoridades españolas, denunciaba recientemente su racismo. Estas devoluciones muestran la debilidad de Schengen. En la práctica, los gobiernos controlan las fronteras interiores y además es un control basado en el perfil étnico, pero sorprende este desprecio por el principio de legalidad y el establecimiento de política de hechos sin procedimiento ni control judicial alguno. Y lo digo, señor ministro, convencido que la política de migración de la UE se basa actualmente en dos principios fundamentales, el blindaje de las fronteras exteriores y la expulsión de los irregulares que aún consiguen entrar en España. Creo que debiéramos poner cara a todos y cada una de las personas migrantes, porque son personas, personas a quien se les niega un proyecto de vida, y se les dice ustedes son irregulares, están excluidos del régimen de protección europeo, no porque hayan cometido alguna falta, sino porque ustedes mismos son una infracción. Señor Marlasca, sin duda, es necesaria una política común europea en materia de migraciones. Pero esa política debe dar un giro de 180 grados Empezando por poner en el centro los derechos humanos de estas personas. Una política coherente donde los países del sur de Europa dejemos de ser los títulos del control fronterizo europeo. Quiero invitarle y mostrarle nuestra disposición a apoyar una política de solidaridad, de solidaridad con las personas migrantes que realmente Schengen se conciba como un espacio libre para la circulación de personas y que realmente desaparezcan las fronteras interiores. Que la Unión Europea desarrolle una política común de inmigración destinada a garantizar en todo momento una gestión eficaz de los flujos migratorios y que las políticas de inmigración se rijan por el principio de solidaridad. Para finalizar, señor ministro, trabajemos juntos y juntas para ayudar a estas personas y para prevenir, por favor, que no aparezcan salvinis por todo el continente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Rieta.